Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple, y toda la ciencia afines es ella. El día de hoy vamos a hablar el tema de la teoría de relatividad y la relación que tiene con los hoyos negros, un tema que últimamente ha causado mucho revuelo, puesto que la lanza encontró o ha tomado algunas fotos de los primeros hoyos negros, una teoría que pasa de ser de la ficción a la realidad entonces no siendo más comencemos la teoría de la relatividad de Einstein va a sus conceptos en las relaciones que tienen el espacio y el tiempo para Einstein el tiempo no es constante sino más bien una variable miremos el clásico ejemplo que él planteaba él hablaba de que una persona se encontraba mirando un tren y dentro del tren había otra persona la velocidad del tren era de 200 kilómetros por hora, si se desplazaba una pelota dentro del tren, la persona que estaba afuera podía percibir tanto que la velocidad va a ser la velocidad del tren más la velocidad de la pelota, digamos que sea de 20 kilómetros, entonces 220, pero ¿qué pasaría si dentro del tren en vez de manejar una pelota se pusiera un haz de luz, una lámpara? velocidad del tren ya no sería la velocidad de la luz más la velocidad del tren, puesto que la velocidad de la luz es constante. Entonces, esto empezaría a generar una serie de controversia acerca de lo que pasaría con el tiempo. El tiempo ya no sería constante, el tiempo variaría. ¿Cómo podemos ver esto? Tenemos lo siguiente. Tenemos un fotón y el fotón se está desplazando hacia arriba y hacia abajo, como pueden ver. Pero ahora miramos lo siguiente vemos que uno de ellos se empieza a mover como una especie de carril miren qué pasa con el fotón el fotón el tiempo empieza a generar como una especie de diagonal esta diagonal demuestra que el tiempo no es constante varía allí entra la teoría de relatividad no es constante y al variar genera las perturbaciones esto se explicaría muy bien en el movimiento de la tierra la Tierra en realidad no se mueve de forma lineal como se ha venido trabajando alrededor de los años. Einstein planteó y dijo que se genera una especie de curvaturas o pliegues. Estas curvaturas o pliegues generaban deformaciones y variaciones en el espacio-tiempo. A esto lo que genera la parte de la gravedad. Esas fuerzas gravitacionales se dan por el movimiento de esas curvaturas y pliegues. Cuando la gravedad aumenta de manera brusca o demasiado fuerte, en el caso como ocurre con los agujeros negros, se generan las perturbaciones de espacio-tiempo. Esto explicaría algunas teorías un poco más elevadas pensando en lo que tendría que ver con los viajes en el tiempo, puesto que el cuerpo se vería, no se vería afectado por el tiempo, sino que podría no envejecer eso se ve muy claro en esa película Interestelar, se la recomiendo, en el cual se explica las varias dimensiones que existen en el espacio-tiempo. La teoría de la relatividad y los agujeros negros tienen una estrecha relación, puesto que cada vez está el hombre más cerca de resolver la serie de paradigmas acerca de las dimensiones que tiene el universo. Entonces, esto demuestra que la teoría en lo que respecta a la parte del tiempo como variable es una realidad es decir que podemos estar muy cerca al pensar en lo que tiene que ver con viajes en el tiempo viajes en los cuales el hombre llegue en algún momento a superar la velocidad de la luz y empecemos a pensar en lo que tiene que ver con las teletransportaciones que suena un poco futurista pero todo esto explicaría mucho todo lo que tiene que ver con los cambios en la velocidad de la luz con los agujeros negros y las imágenes tomadas por la NASA podemos encontrar cada vez más cerca lo que tiene que ver con el cambio de dimensiones y explicar muchos fenómenos en los cuales el hombre